Ay, ah, esta reunión está siendo grabada, y aquí estoy con Instagram vivo, primero voy a saludar a las personas que se van a ir sumando en este Instagram, que también va a quedar grabado, para contarles que voy a hablar con un amigo, fundamentalmente con un amigo, que siempre estuvo a disposición, a pesar de ser lo que dicen que es, que él no quiere asumir pero cualquiera de ustedes que googlee ahora Roberto Rosler, si es que no lo conocen, eh, se va a cansar de leer, como hacen todos sus presentadores, que se cansan de anunciar sus grados, sus posgrados, sus títulos y subtítulos. Eh, para mí es muchísimo más que todo eso, que, que es mucho, eh, ha venido aquí a este lugar donde estoy, a, a ese quincho que anda por allá, que él debe recordar, a comer pastas floras, Debe recordar también, pasta frola ese ¿eh? ¿No? No es como la gata flora, la pasta frola. Y bueno, y ahora está aquí a disposición, no porque esté al pedo como nosotros que estamos en cuarentena y no hacemos nada más que limpiar sobre lo limpio, según dicen algunas, o hacer una clase de Zumba, él está súper ocupado y sin embargo este, nos no, dispuso para nosotros este tiempito. Le vamos a dar la bienvenida y aquí lo tenemos porque yo estoy grabando algo para luego poner en Instagram. En YouTube, ¿no? ¿Lo subimos? Esto después lo vamos a poner también en YouTube. Así que aquí lo tenemos. Ese que está ahí es Rosler, mi amigo Rosler. ¿Cómo te va, Roberto? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Silvia? ¿Todo bien? felicísima yo, si me preguntás de verdad cómo estoy, contenta y a cada persona que le contaba que, que íbamos a estar juntos, este, también anotaba igual de feliz, así que algo has dejado en este grupo eh, inolvidable e intransferible. Eh, hay una chica acá haciendo la cuarentena en casa que me decía, recuerdo cuando nos hizo traer un melón para cortarlo, este, para enseñarnos cosas que tenían que ver con, con el cerebro, ¿no? este, a, a mujeres mayores de 60 años, este, viejas locas ahí en el fondo, tratando de entender un poquito lo que, lo que nos querías mostrar. Así que muchísimas gracias por aquello y por todo. Recuerdo cuando te llevaba de paseo este, a, a distintos lugares, cuando fuimos a La Plata, ¿recordás eso? Imagino que sí, fue muy grato para mí, este, así que tenerte acá para mí es un honor. Gracias. No, el honor es mío, Silvia. Muchas gracias. Bueno, quiero que me cuentes todo lo que sabes te voy a tomar prueba, pase al frente, Roberto Rosler. ¿Qué sabe usted del COVID-19? A ver. Bueno, eh, yo no soy un especialista, adelanto, no, no soy un virólogo, pero bueno, cuando, cuando empezó la pandemia. Eh, Hice lo que, lo que siempre he hecho en mi vida, que es ir a los artículos científicos. Porque el grave problema que hay hoy en día es que mucha gente escribe en los medios sociales, en las redes, y no sabe. Por ejemplo, el ministro de Salud de Francia, que ha escrito en Twitter cosas increíblemente bochornosas. Entonces uno de los problemas graves que hay hoy en día es que en las redes se escriben muchas pavadas, muchas pavadas Si el ministro de Salud de Francia escribe una pavada, eh, eh, lo primero que yo quiero aclarar es que hay que tener mucho cuidado con la información Bueno, eh, me gustaría que compartieras con nosotros, porque puede haber mucha gente desinformada o no, no tan actualizada que no sabe de qué estás hablando Contanos qué fue, cuál fue la declaración, por favor. Bueno, por ejemplo, una de las muchas cosas que se han publicado es el tema del ibuprofeno versus el paracetamol, ¿no? El mismo, el ministro, bueno, ministro de salud en Latinoamérica, bueno, uno puede dudar porque nosotros tenemos este complejo de inferioridad y por muchas cosas que hemos hecho, bueno, podemos considerarnos República Bananera, pero... Cuando uno mira a, a Europa, y especialmente, bueno, como decía un profesor mío de Historia, Europa termina en el año occidental, este, el, el ministro de Salud de Francia dijo que había experiencia en que los que tomaban impurofeno, nuestro famoso ibupirac, y tenían eh, una gripe por COVID, tenían un serio riesgo y tenían que tomar el viejo paracetamol. Bueno, yo hice lo que, lo que hace cualquier médico, cualquier científico, fui a ver si realmente existía una investigación, una publicación científica sobre esto. Y no existe absolutamente nada, recién va a salir publicada a fines de mayo. Entonces, eh, por el momento, eh, tomar ibuprofeno, tomar, tomar paracetamol, es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que, es más, esto salió publicado en el Washington Post, salió publicado en Le Monde, o sea, no salió publicado en las redes o en Rolik, salió publicado por los diarios del mundo, o sea, claro, uno dice, Ministro de Salud de Francia, realmente acá hay que agarrar, agarrarse de los hechos concretos. Después también, por ejemplo, eh, salió publicado en las redes que los antihipertensivos, que tomamos todos los viejos como yo, llamamos de la ECA, eran peligrosísimos para aquellos que tenían una neumonía por COVID. Bueno, de vuelta salía a buscar en la bibliografía y me encontré un comunicado de la Asociación Europea de Cardiología que decía que por favor los pacientes no dejaron de tomar esto porque esto era mentira. Entonces hay que tener mucho cuidado, bueno, el tema de los barbijos, por ejemplo, que, que salió publicado de vuelta esta semana, no hay que usarlos en la calle porque el COVID no se transmite por el aire, los únicos que tienen que usar barbijo son aquellos que están infectados con el COVID o aquellos que atienden a infectados y vos ves por las calles en todas partes gente con barbijo y gente desesperada comprando barbijos. Yo tengo una conocida mía que trabaja en una farmacia y dicen que por día están vendiendo barbijos equivalente a lo que vendían en seis meses en épocas normales. Y el problema, las farmacias, están descolchando champán, por supuesto, pero el problema es que están desabasteciendo a lo que realmente después necesitan barbijos. Eh, sí, como bien dijiste, permíteme que te interrumpa, que, este, también está en la conciencia de cada uno, el farmacéutico no quiere perderse la venta y tendría que decir, deme causas justificadas para, para, para saber por qué, como decíamos antes de salir al aire, esta broma que vos hacías, hablamos de lo que quieras, Incluso de por qué estamos quedándonos sin papel higiénico. Este, entonces habría que, que tener una conciencia de este lado del mostrador. Pero claro, eh, lo económico está tan en juego, en general, incluido en el inconsciente colectivo, que el de la farmacia dice, mirá, que lo usen, si quiere que lo use como para reemplazar la toallita higiénica femenina. ¿qué me importa? ¿No? Sí, totalmente. Lo que pasa es que, y bueno, con, con esto también, eh, yo, bueno, por suerte, con no, Robin no existís, por lo tanto, no me llega nada, ni WhatsApp, ni Instagram, ni nada, pero a veces me muestran mis hijos, mi esposa, todo, las cosas que salen escritas, que son realmente increíbles. Y, y eso, ¿por qué? Porque, a ver, nuestro cerebro está construido así. Nuestro cerebro le presta, uy, uy, uy, cuánta atención a lo que es peligroso Y la buena noticia no le presta mucha atención ah. entonces Por eso este, toda la gente publica cosas malas eh, A ver, lo, lo que nosotros tenemos que saber sobre el COVID Es que el COVID tiene una mortalidad muy baja, muy baja eh, a ver, si publicaran cuántos argentinos nos morimos por accidente de tránsito, yo no me podría subir al 44 para ir a trabajar a la paternal. Este, además más, tendrían que cerrar todos los colectivos, los subte, todo. Yo ya vendí mi corsita clásica el año pasado. Nadie se puede subir auto Se publican las muertes por accidente de tránsito. Todos los días las muertes por el COVID. El problema del COVID es que es un virus muy contagioso, entonces se muere mucha más gente por gripe común que por el COVID. El problema de ser tan contagioso es que al ser muy contagioso, mucha gente se contagia rápidamente y por lo tanto pueden caer centenares de personas con problemas respiratorios que pueden necesitar centenares de respiradores. A ver, a ver Silvia, esto es fácil. ¿Cuáles han sido los dos países que han tenido más muertes? Ah, la, la Argentina, somos todos descendientes de gallegos y de italianos. Los dos países que más problemas tuvieron, ¿cuáles son? España e Italia. Los dos países cuyas políticas han destruido la salud pública estatal. Entonces, ¿por qué se le murió tanta gente? Porque cuando estos centenares de pacientes que requerían respiradores y que se hubieran salvado, se si hubiera habido respiradores, y médicos que supieran manejar los respiradores, no lo era, no los existía, no había existía. Este es el problema. Eh, porque fíjate vos, que nadie comunica las buenas noticias, el 60%, si nos contagiamos del COVID, somos asintomáticos, Quiere decir que las cifras que te dicen que están contagiados, hay que multiplicar por 15 o por 20, lo que estamos contagiando eh, El único país que realmente tiene cifras serias es Alemania, tenemos muy poco Alemania, por eso no va como no va, Alemania tiene un 0,7% de contagiados, ¿por qué? Porque tiene plata para hacer tests. Entonces hace test a toda la población. A toda la población. Y de ese 0,7% que está contagiado, hay que calcular que por fuera de eso hay un 60% de ese contagio. De, sintomas, de ese 0,7%, el 2% se va a complicar nada más. Fíjate, estamos hablando un de un 2% de un 0,7%. El problema es que rápido, que mucha gente vaya simultáneamente al hospital y requiera de respiradores. Es más, a mí me parece, yo me puedo llegar a contar que si uno tiene fiebre, lo más seguro que uno puede hacer es quedarse en casa. Porque si vos tenés fiebre, sea fiebre por el COVID o sea fiebre por una gripe común, no se puede tratar porque no hay tratamiento para eso. Vos tenés que ir a una institución hospitalaria si tenés problemas respiratorios, porque esa es la complicación. Y de todas maneras, no es que la complicación respiratoria te mata en horas, porque empezás con tos y despacito vas a la complicación respiratoria. Es ahí donde vos tenés que tener cuidado. La inmensa mayoría de la gente con el COVID tiene una gripe común y después no le pasa nada. Entonces, tú eh, un noticiero y te agarra taquicardia y no te puede dormir porque no. vos me son malas noticias, malas noticias, malas noticias. Pero en realidad, eh, ¿qué pasó en Italia o en España? Se me mal que la salud pública fue destruida y fíjate vos que en Italia donde peor anduvo fue en la parte más rica de Italia, en Maldía, no son de Italia. No, donde dicen que los que en el sur de Italia. Y eso fue porque el gobierno o sea, es de esa zona la mágica de todas y la Entonces, de ahí que eh, visita en la Argentina para que la curva de contagio vaya ascendiendo lentamente. ¿Cuál es el contraproblema de esto? que es las actitudes que vemos en Estados Unidos contra... El problema es que si me como yo, no laburo y no gano plata. Y es un problema económico ahí. O sea, ahí bueno, está la balanza. ¿Qué queremos? Que la gente no se contagie o después el problema de recesión económica. Yo creo que la prioridad es una prioridad de salud es cierto. Pero después de esto, seguramente, va a haber un problema de recesión económica, porque ya venimos de una recesión económica muy grave. Pero eso ya es otra historia. Sí, ese es otro tema. Vos sabés que recién pensaba que se ha nombrado mucho, sobre todo este, con, con la gente con la que yo me vinculo, que, que tiene que ver con un camino espiritual, ponele, este, se ha nombrado mucho la palabra aprendizaje, y todo lo que uno tiene que aprender, y que todo esto es una oportunidad para aprender, y que esto es para hacer una introspección, y que cada uno piense, y que cada uno haga como, como una especie de, de, de, de tratado de conciencia, y, eh, y recién te escuchaba y cuando te escuché hablar de, del cochecito que vendiste, y veía el sueldo de enfermeros, esos que hoy... Este, no, no se pueden cuidar como dicen que se deben cuidar, porque en realidad, cuando el paciente lo requiere, si hay una vocación, eh, a vos te importa un carajo los guantes, el barbijo, este, si hay una urgencia, si hay un, un tengo que tocarte, te toco, por encima de lo que sea, ¿no? Son gente que, que verdaderamente ustedes este, merecen muchísimo más que ese aplauso que les brindamos cada día a las 9 de la noche, que no sé hasta cuándo. Este, ¿Hasta cuándo va a durar? Me parece que si esta cuarentena está para que uno tome conciencia y aprenda que hay que pagarle más a los médicos que a los jugadores de fútbol, me parece que esta cuarentena durará eternamente, durará eh, 40 años como mínimo, porque yo no creo que tengamos la conciencia de que en verdad a un médico hay que pagarle más que a un jugador de fútbol. No creo que esa conciencia haya llegado... Este, a cada uno de nosotros, ni siquiera creo que al 1% de la humanidad le haya llegado esa, esa conciencia. A todos los que salimos al balcón, a, a la puerta, a la, a la ventana, a aplaudir al servicio este, que hoy nos está salvando la vida, creo que, no sé, nos llevará una semana o dos <ríe> olvidarlos absolutamente para que vuelvan a, a esos sueldos bajos este, y sean otra vez eh, este, los, los olvidados. Eh, vos, vos también, todo este preámbulo, además de para compartir con vos mi idea, eh, vos también crees que detrás de todo lo que pasa hay una oportunidad de cambio, de aprendizaje, de, de algo que nos pase, ahora le hablo al neurocientífico, ¿no? algo que nos pase verdaderamente en, este, en esta cosa que tenemos ahí, a, ahí adentro, y que, y que algo nos sirva realmente de experiencia, loco eh, A ver, conociendo cómo funciona el cerebro humano eh, Yo te diría que es una oportunidad de aprendizaje Pero no va a servir No va a servir eh, y, y uno lo, lo puede afirmar eh, Primero sabiendo cómo funciona neurobiológicamente el cerebro pero viendo también eh, perspectivas históricas, ¿sí? eh, ¿vos crees algo más terrible que la Segunda Guerra Mundial del 39 al 45, donde comparado con esto, ver, murieron decenas de millones de personas? Uno diría, bueno, después de esos seis años, ¿sí? de, de septiembre del 39 a mayo del 45, murieron... Una cosa atroz, uno diría: bueno, la humanidad debería haber aprendido algo, y no aprendió absolutamente nada. No aprendió absolutamente nada. Eh, a ver, los grados que no matarás a tu prójimo, no pasó nada. Eh, poco después ya eh, se volvió, y, y, y además, por ejemplo, de los sobrevivientes, a algunos de aquellos que como Víctor Franklin, que escribieron cosas muy impresionantes, no sirvió, no sirvió, y algunos que fueron víctimas terribles de esta conflagración, luego se comportaron de una manera atroz. Entonces yo te diría que lamentablemente, sabiendo cómo es el ser humano, porque también la memoria, yo siempre digo, es un acto de imaginación creativa. Nosotros agarramos una memoria y cada vez que la la vamos deformando. Y la deformamos a para que nos quede en nosotros. Entonces, cinco años después, ¿sabes? lo que era la momia se transforma en Brad Pitt, entonces no sirve, no sirve. Sí, ahora como vos decís, pensamos, sí, a las enfermeras habría que pagarle mucho mejor, no puede ser que Messi gane lo mismo que 10 millones de médicos en mil años, pero no va a pasar, no va a pasar, porque esto se va a terminar y rápidamente eso ya. Por que... La memoria funciona así, si así la mujer tiene el marido del parto, no, la mujer, el parto jamás, entonces el parto. Pero también tiene el problema de, de esto, ¿no? Los griegos tenían una diosa, la memoria lo llamaban limosina. Y también estaba caracterizada por los mismo no Dios conocía, la memoria, pero la memoria muy plástica. Entonces, sí, es una excelente oportunidad. Por el contexto en el que estamos Por el tiempo que tenemos Pero te digo Silvia Lamentablemente no va a servir No va a servir Si ya Entonces, dentro Y no me, y este... me refiero solamente A esto que mencionamos como un ejemplo no, La comparación de esta locura De un jugador de fútbol este, con, con el sueldo De un médico o de una enfermera eh, Me refiero también a un montón De cosas que mencionaste Que merecen una reflexión y, y un este un, un severo llamado de atención a la conducta humana y que en la que tampoco confío porque después vamos a buscar un, una solución juntos porque si no hacemos un suicidio en masa viste pero digo antes de, de llegar a esto, a, a la conclusión y a lo mejor que podamos sacar quería mostrar también que hablabas de que los mejores países como Alemania tuvieron un manguito ahí de resguardo eh, nosotros no solo que vivimos a, al día y, y como podemos, sino que tampoco hay una conciencia de una escala de valores. Realmente lo importante es la salud, realmente lo importante es la educación. En todas las campañas políticas figura porque se sabe que es importante, pero tienen no más que el título, ¿no? Creo que tampoco le va a quedar a nadie la experiencia de que, che, por si, si esto volviera a pasar. Porque además, este hoy estaba hablando en la profunda intimidad del matrimonio y le decía a mi marido, ¿el chino ya se dio cuenta cuál es la mejor manera de cagar al yankee? Cerrándole Disney. Y dijo, che, ¿por qué no nos guardamos un poco de virus para la próxima? ¿El yankee se dio cuenta cómo el chino no te vende una remera? Ni que te cagues, o sea que los dos de arriba jugando al Teg, que nosotros ni figuramos ni como peones en este tablero Los dos de arriba deben tener, bueno basta de armas muchachos, basta, las armas solamente para la arquería El que tiene el deporte de querer el tiro al blanco, porque armas, ya guerra con armas, nunca más Ahora vamos a juntar mosquitos <risa> y un poquito de escupida de un virus entonces, digo, ahora sí casi que nos tendríamos que arrimar a que nos tires un salvavidas, hermano, por favor mentime y decime que hay una salida acá, un botón donde yo pueda tocar algo que cambie un poco esa estructura, aunque sea como al caballo, decime qué terrón de azúcar le tengo que dar a esta mierda que soy para lograr, que yo vaya a donde vos me querés llevar. Bueno, eh, sí existe, tenemos ejemplos también. Yo este, quedé muy impresionado, yo me, me comí toda la serie de los vikingos en Netflix y cuando uno ve eso, terrible, sacrificios humanos, mataban a diestra y a siniestra asolaron desde Escandinavia, Inglaterra, Francia, Italia, y sin embargo, hoy en día, vos ves noruegos, dinamarqueses, suecos, finlandeses, eh, con una cultura, eh, yo por ejemplo, eh, en Noruega leí hace un tiempo, cuando hubo un atentado, y el presidente de Noruega dijo, yo renuncio, porque que haya habido un atentado y haya tardado tanto tiempo la policía en reaccionar es mi culpa. Y la oposición le dijo, no señor, usted no tiene que renunciar, usted lo que tiene que hacer es un análisis de este. Yo dije, pero ¿cómo puede ser? Bueno, evidentemente las sociedades nórdicas nos muestran que si han podido pasar de ese estado de extremo salvajismo, a esta situación, donde Noruega cuando hay un asalto, un asalto, es una noticia que conmueve a toda Noruega, bueno, hay posibilidades. Pero, bueno, llévame por favor, Roger, al eslabón que une a aquello, aquel salvajismo, y este grado de, de solidaridad y, y educación. Bueno, ahí... Ahí vos tenés claramente, eh, nuestro, nuestro cerebro tiene eh, tres módulos ¿sí? básicos. Dos módulos que, que trabajan en contra nuestro para estar en una forma social como esta, que son el módulo instintivo, ese módulo instintivo es inconsciente y maneja todos los parámetros vitales, respiración, presión arterial. Luego está el módulo emocional, que es el que dice luchar, huir o congelar, y luego está el tercer módulo, donde están nuestros superpoderes, y con ese módulo yo puedo pensar, puedo tener empatía, puedo planificar para el futuro, puedo ponerme a pensar qué está pensando el otro. Bueno, los escandinavos, pudieron abandonar los dos módulos básicos, el instintivo emocional, y pasar a ese tercer módulo. Por eso si vos vas a ver un partido en Oslo de fútbol te aburrís, porque cuando ven un partido dicen gol, bueno, tenés que ir a la bombonera y ve que nosotros no pasamos del segundo módulo. Pero bueno, para, eso, para que eso ocurra tiene que haber, primero, fundamental, eh, la educación, ¿sí? por eso por ejemplo la educación finlandesa es una de las mejores del mundo, eh, una distribución de impuestos en la cual se preocupan porque sea equitativa y se eh, haga que esos impuestos se distribuyan en salud y en educación. Tenemos sociedades que nos demuestran que podemos llegar a este nivel, eh, Islandia por ejemplo, es otro ejemplo claro, de que se puede llegar a ese módulo, pero nosotros, querida Silvia, todavía estamos en el módulo ni siquiera emocional, estamos en ese nivel instintivo, ¿sí? donde, a ver, Argentina es una sociedad que no tiene cultura para hacer una fila, una fila, acá no hay cultura para hacer una fila, entonces no podemos pedir todavía tener empatía, ponernos a pensar qué estará pensando mi vecino, eh, no tenemos cultura como decir son las dos de la mañana, no voy a poner la música, todo lo que da, eh, son años, son años de, de, de formación, de educación, y es una decisión nacional, porque cuando uno escucha y lee y estudia cómo llegaron Noruega, Islandia, Finlandia, esto, fueron decisiones a nivel nacional, políticas, verticales y horizontales, donde todos dijeron, bueno, vamos a cambiar esto, y todos se tuvieron que sacrificar. Canadá, por ejemplo, hace ya muchos años dijo, bueno, ¿qué hacemos con la, con la salud y la educación? La ponemos como prioridad número uno, pero entonces vamos a tener que sacrificarnos todos. Sí, la ponemos como, como prioridad número uno. Acá, si vos dijeras, bueno, a ver, vamos a hacer una prioridad. Educación y salud Pero ahí tenemos que sacrificarnos todos Te cortan la cabeza Claro Entonces Ahora, eh, sí este, Yo pensaba recién este, Para ir cerrando Y dejarte con tu vida y, y para que no te quede un sabor amargo Así te puedo volver a llamar en un par de días este, Para que sepas Que no es que te rapto Y, y no te dejo ni cenar eh, Pensaba No tengo ganas de esperar que en, en esta pirámide eh, sea el más alto la, la sociedad, el gobierno, el de arriba, ¿no? Este, ten, tengo ganas de ser esa loca que viendo las estrellas de mar en la orilla eh, las devuelve, ¿viste? Ese cuento que, que, que hay alguien que tiene la ilusión, aunque parezca un tarado, de que de que algo puede hacer uno desde casa. Este, yo voy a insistir desde acá, ahora cuando corte con vos tengo un grupo de gente, que es el, el grupo de reunión de los jueves en el Quincho, así que eh, voy a parafrasear muchas de las cosas que hayas dicho, voy a compartir la charla, eh, y, y voy a seguir tirando la estrellita de mar que vea suelta por ahí. Eh, voy a tratar de tener cada vez mejor conducta. Te digo que lo que vi de mí en este tiempo de, de cuarentena, de aislamiento, más que de cuarentena, de aislamiento, eh, no, no, no, no, no, mucho no me gustó. <risas> mucho no me gustó. Este, vi muchas cosas que caminando rápido no se notaban, ¿eh? Como la media corrida, ¿viste? Que mi mamá me decía cuando se me corría la media de nylon, camina rápido que no se te nota, yo caminaba rápido, Canal 9 Canal 9 de La Rubia, de La Rubia, guay, de, mucho no se notaba. Pero a solas y más quietita, yo he, ten, he escuchado un poco más mis pensamientos y la verdad es que eh, hay un, algo que circula por ahí, no sé si tus hijos te lo mostraron, circula por ahí que la Tierra le habla al hombre y le dice, bueno, espero que se hayan dado cuenta que nosotros a ustedes no lo necesitamos. Nosotros estamos fenómeno lo arbolito, lo animalito, la tierra toda está de fiesta sin ustedes, hermano. Quédense adentro, o sea que nos enjaularon, el zoológico se dio vuelta, estamos detrás de la jaula y la tierra está feliz. Eh, yo, yo me di cuenta de que sí, de que en, ver, en verdad tendríamos que estar todos detrás de las rejas, ¿no? que somos unos animales. Eh, Voy a dejar de consuelo, porque yo la conozco, a Marianne Williamson, y te la voy a recomendar. Una mujer este, que se prostituía para drogarse, drogaba, se afanaba, un desastre. Y un día se plantó y dijo, ok, sí, soy un desastre. Que hoy se postuló a que en Estados Unidos, Johnny, en, la última, en las últimas elecciones, a qué se postuló Marianne Williamson, algo, quiso llegar a senadora para, para hacer cosas buenas, ¿no? Tiene ganas, pobrecita, de, de agarrar una estrellita de mar y tirarla. Ella dice, ok, ok, eh, me prostituyo para drogarme, robó para drogarme, pero pienso que yo soy mucho más que todo eso. Y tengo ganas de que me recuerden quién soy yo en verdad. Así que lo que voy a hacer cuando cuelgue, cuelgue contigo, cuelgue, Mira el viejo el viejo colgar el teléfono, cuando corte con vos, este, lo que voy a hacer es recordarle a todos que somos mucho más, y te, te comprometo para la próxima vez, que va a ser en breve, a que me expliques claro. muy bien este tema de los módulos y cómo salto del uno al otro, y cómo puedo ir avanzando casilleros hasta lograr ser eh, mejor persona. Seguro, ¿y me permitís que te diga algo? Por favor, no, te, te ruego eh, ah, Dijiste algo muy interesante eh, Esto que vos decías que cuando caminabas rapidito No, no se te notaba la genialidad Porque eh, hay un libro muy lindo que se llama El Elogio a la Lentitud ¿no? estos, estos, días, eh, estos días de, de aislamiento nos han obligado a esto de la lentitud, ¿no es cierto? De, de todo más lento, porque yo lo más rápido que puedo ir es de, de mi habitación al living y del living a, al balcón, ¿no? Y es el problema de que, claro, cuando uno va más lento, eh, te suena más el, eh, te más el cerebro, te azota más el cerebro, te azotan más tus pensamientos. Y bueno, yo no sé si vos tenés el dato, pero en China, en Wuhan, en la provincia donde salió el COVID, aumentó un 40% de los pedidos de divorcio eh, durante el aislamiento, ¿sí? Y no sé si a vos te ha llegado algo que mandó mi hermano, que está en todas las redes sociales, que a un hombre lo entrevistan, le dicen, bueno, mire, vamos a dar dos opciones opciones para pasar la cuarentena. A, que esté con su familia y sus hijos, el tipo dice ve ve ve quiero ver quiero ver bueno. Entonces, este... <risa> Ni sabía de qué se trataba. <risa> no le importaba. Eh. Es una genialidad, es una genialidad. Bueno, yo estoy como el farmacéutico, que me dedico a relaciones humanas eh, yo trato acá a un montón de mujeres y evito que este, maten a sus maridos Y también evito que sus maridos maten a sus mujeres Así que bueno, es un buen momento para mí Que aquel que se esté por divorciar me llame, me llame ya este, Antes de, de, de pasar a los abogados, ¿eh? antes de dejarle la guita a ellos eh, Que me paguen una entrevista mía. Totalmente y si no, que se compren un barbijo. Sí, sí. Bueno, mi amor, me encantó que, que me hayas concedido este deseo. No, un placer, como siempre, verte, tenerte. Y en un ratito te digo cuándo te vuelvo a molestar. Cómo no, el placer es mío. Muchas gracias. Gracias, gracias. gracias. Te quiero, Rosa. Yo gracias, también. Gracias.